pero si pero que estás haciendo antonio ¿Qué estás haciendo uy oye, espérate sí, pero yo no sé qué estás haciendo bueno lo voy a construir un, un, po, un poquito más grande porque porque porque soy un novato lo hemos puesto en el modo normal en el juego Ver, otro más y ya obtenemos el techo bueno, las puertas y todo, bueno lo que venía a hacer es que, te, que tenía una flecha que tenía un, una flecha porque un, un esqueleto lo he matado y me ha dado una flecha y así tengo muchas, pero tengo que encontrar más esqueletos para darme más flechas porque la, la última vez sin quererlo he vaciado todo así que lo tengo que poner en un cofre pero a ver qué es lo que espérate bueno a ver voy a poner un botoncito para que se abra las puertas bueno pues a ver si lo desbloqueo a ver bueno pues vamos a hacerlo mamá grabar este vídeo porque tenéis que darle a suscribirse vale mamá? mamá vale mamá tiene que darle a suscribirse en tu tablet bueno mi tablet y, y poner muchas cosas y quiero 55 Muy bien, pues, pues a callarse, y cuando lo hacemos, hablo. Bueno, alguien está pegando una vaca. Yo, porque quiero que me den algo. A ver. Yo no quiero que me den nada, es que sin querer la he dado. Espérate. Él eh, eh, no escuchó nada, ¿eh? está tengo volumen. Bueno. Que escuchó algo. Ah, ah, ah, ahora ah, no se escuchó. Bueno, pues a ver. Qué largo este techo. ¿Qué estás haciendo? Una puerta automática que si te das a una de esas placas de presión que ya te he dicho para explotar las dinamitas, si le pulsas se abre sola la puerta y, y, y, y no hace falta ni abrirla. Vale, porque yo sé cómo hacerlo. Quito no. baja A ver. Oye, perdón, no. espérate. ¿Alguien quiere hacerlo? Cuatro me quedan. Vale, me queda poco. Bueno, mucho. Así que a ver. A ver, por aquí. Por aquí. Para ver cómo se.. Vale, vale, bueno, por aquí, por aquí, por aquí, espérate, okay, okay. bueno, pues ya me queda poco para el techo, por aquí, por, aquí, por aquí. uy, uy, espérate, bueno, aquí no estamos viviendo aventuras pero pagadas Trampa, vale, ya me queda poco. ¡Ay, un Slenderman! ¡Por ¡Oh, Dios! ¡Un Slenderman ha aparecido! ¿Está por aquí? No, no, no. Bueno, pues lo único que voy a hacer es tapar todos los huecos porque va a aparecer en el techo. Vale, aquí. Bueno, me queda poco, me queda poco. Tranquilos, que me queda poco. A ver, por aquí, por aquí, para allá, para allá. Muy bien, pues.. Ay, espérate, espérate, espérate, espérate. Ay, ¡Ay, ay, Espérate, espérate. bueno, pues ah, va a hablar eh, Antonio. Este siendo es el tiempo para mucho, para el fin del mundo. Que eso te todo hecho, y, y como podemos ver, ahora mismo ha caído en el nine pequeño y se ha muerto en el fin del mundo. Bueno, pues ya termino. ¿Sigue? ¿Sí, eh? Bueno, ¿sabéis sí, que En los caballos también. ¿Lo veis? ¡Eh, tío! ¡Ay, espera, Se sí, no me da un burro de mí! ¡Es un burro de chico. Voy a muy bien. Ahora, pongo así y así. Ahora, ahí entra, ¿eh? Ahora. Bueno, pues ahora vamos a hacer las Estoy ya en la cama. Aquí. Así para que se ilumine toda la casa. Este caballo. Que te metas. Bueno chicos, yo... Ahora voy a hacer el portal a, a ende. Aquí. Oye, venís. Mira. No, se quedó enterado. Oye, yo ya estoy. Voy, sí. voy. ¿Qué? A ver, esto y... Esto. ¡Ey! No, es, no hagáis trampas. ¡No! ¡Así no! ¡No vamos a el cielo! ¡No! Es por ¿No? La ponga. Es culpa del Antonio por hacer eso. ¡Hala! ¡Hay tirado! ¿Pero para qué? Has hecho trampas, no has ido por el sitio más guay. Ya está el creativo otra vez. ¡Venga! ¡Voy, voy! Espérate. Que me falta poco, que me falta poco, a ver. ¡Espera! ¿sabes? Antonio, irate te doy para dónde se es? espera, espera, Antonio, ira ya me, ya me ha perdido todas las cosas. Yo que no quiero perder... Era lo, no, no, era, no, no, era peces, por okay. lo que has hecho. Pero daba igual. ¿Cómo quedaba igual? Ahora voy a guardar esto para... Para... Espérate, espérate. Ahora. A ver, ¿en dónde está? Uh, uh, a ver, muy bien, voy Vaya, a poner la, la, la música, a ver, lo voy a poner aquí, ajustes, no, esto no era creativo, venga, a ver, coordenada, Mostrar coordenada, ¿esto no es?, ¿o qué le pasa?, la regla de juego, show, coordenada, esto no es, ok, ¿o es esto?, o es esto?, ¿tampoco?, Quiero. Quiero que. Vale, eh, espérate, voy a poner por? fuego artificial. A ver, este quiero. Por aquí vamos ¿quiero? a dejar este vídeo. A ver, ¿de qué es? ¡Ah, vale, de naranja! Sergio, déjame este vídeo. Voy video? a poner. No. Espera. ¡Mira! ¡De naranja! Oye, a ver, si no encuentro a mí. Mi sitio secreto. Mira las formas artificiales! A ver quién encuentra mi sitio secreto. A ver quién encuentra mi sitio secreto. Y bueno, se... vale. Espérate, que necesito poner un cofre. Por ahí no es... No, porque es que necesito poner un poco. Hay que descubrir una escotilla que he dejado y que hay que abrirla como una puertecita mini eh, eh, en la tierra y, y la tienes que abrir, habrá, ver, verás que habrá después el a, arte de Pues yo no voy. ¿Por qué? Porque no sé dónde está. Adrián, tú tú si sí quieres. ¿Eh? ¿Tú sí vas a ir a conmigo? Bueno, vale. ir a... ¡Oh, tío! A ver, encima que no se puede darle al dragón. No se va. ¡Ah, vale, pop! Pues... ¿Ahora? Corre conmigo! No puedo porque no sé dónde está. Ahora, a ver. Y me he alejado. Aquí. Bien. ¿Dónde Aquí estoy? pongo la cocina. La cocina lo pongo Venga, aquí. ¡Venga! No, o ¡Venga! Me, me, ¡Me he perdido! Voy, voy. ¡Me he perdido! Oh, tío. ¡No le puedo dar! Pues... Pues yo sé. Pero... ¡Me he perdido! ¡Venga, Adrián, que yo ya estoy aquí! hoy ¡Me he perdido! Encima esta es tu casa la de diamantito diamantito diamantito ya ven ya si no ¿Eh? te rompo tu casa no espérate no ya este espérate que que ya está que lo pongo en su espérate que ya está en su calidad no ven? me y por último pues esto ya no esto ya ya, está ya. termino termino y que me está dando que me, no. ¿Qué me no ya, ya no ¿Qué me está dando se ha caído de ¿Qué ahora, no ahora, ¿Qué? ahora que no me ponga supervivencia deadline? No, no, no me has hecho caso espera ¿Qué? no Es pues la otra vez. Lo siento, pero es de la... oh. Ay, sin querer le da agua y salí. Bien.